Yo espero que no se moleste ningún artista conmigo, pero hay dos exposiciones que a mí me han tocado de una manera increíble, que son estas, Memorias del Tablón de Teddy y Bahía Indómita de Salomón. Casa de Arte sigue siendo la cara decente de Sosúa. En el municipio de Sosúa existía un populoso sector llamado el barrio del Tablón, que quedaba entre el Hotel San Castel y el sector de los Charamicos de Sosúa. Estos son los recuerdos palpables de cómo era ese barrio. Con usted solo mirar esta exposición de Teddy Tejeda, usted se va a dar cuenta de cómo era ese populoso sector de este municipio de Sosova. es un honor y un placer poder plasmar en, mis, en estos lienzos, esculturas, instalaciones, fotografías y este video que acabamos de presentar porque yo me siento parte del municipio de Sosúa y vi como una oportunidad de, de, de registrar ¿no? este fragmento de la historia de Sosúa, como era el tablón, eh, que me pareció como si fuera como un pequeño pedacito del país, ¿no? Había mucha vida, eh, conocí muchos profesionales que salían de ahí, yo frecuentaba mucho el tablón, mi esposa es del tablón, eh, estuve conversando en todo este proceso con muchos amigos que, que nacieron, se criaron ahí, que son profesionales de diferentes áreas. Yo cuando me enteré de que eh, iban a, a, a trasladar el tablón, que iban a hacer una especie de desalojo, me motivé a hacer este registro, diríamos fotográfico, eh, con la intención de hacer algo no sabía exactamente qué iba a hacer pero en estos 14 años que duró el proyecto gestándose en mi mente eh, salió lo que esta noche estamos aquí exhibiendo en casa de arte de Sosúa esto me ha impresionado mucho esta actividad de Teddy muy bonita y muy interesante muy bonita la exposición excelente manifiesta lo que es el pueblo realmente del tablón Saludos maestro no agrada la exposición nos recuerda a nuestra infancia porque ahí fue que nos criamos pasamos la mayor parte de nuestra infancia en el tablón y... Y estamos recordando ese momento con esta exposición, un éxito de esta Tejeda. Aquí disfrutando de esta muestra, sencillamente excepcional del arte plástico de la República Dominicana. Ojalá que esto sirva como colofón para que otros artistas dediquen a hacer ese importante. ¿Cómo? ¿Llegó a visitar el barrio del tablón? Yo estoy con tablón también. Mira, la verdad es que en sentido general esta muestra del artista Teddy Tejeda me ha impactado por el hecho de que todos los osuenses, aún no hayamos vivido en el tablón, conocimos lo que era el tablón, sabemos de cómo era su gente, de cómo vivían, y hacer esta muestra, dedicársela a ese barrio tan populoso, tan importante para el municipio de Susúa, creo que nos hace aún más grande como ciudad, como municipio. Y bueno, lo que el artista Teddy ha logrado en esta noche ha sido increíble. La verdad es que es muy emocionante poder ver cómo él ha podido catapultar lo que se vivió en el tablón, el estilo de vida, y lo que también viene a formar parte de la cultura del municipio de Sosúa. Sé que toda la gente que vivieron allí deben de estar sumamente contentos y conmovidos de igual manera. Y no deja de sorprendernos, porque es una persona que, que lo común, la cosa tan cotidiana, nos los muestra de una manera bastante diferente y bastante artística. Muy llamativo, me encanta. La idea del concepto, está muy hermosa. Y yo que no era parte de. O sea, venir acá es como conocer cómo era antes el tablón. Entonces, como, no sé, muy bonito, una experiencia muy llamativa y muy conmemorativa. Claro, claro. De hecho, la persona que eh, ha creado el artista de esto es nuestro profesor, entonces venimos apoyando. La centralización del proyecto es muy importante porque para nosotros el eh, tablón es parte de nuestra historia y ser recordada de esta manera es muy. Y más para los jóvenes nosotros, no sabemos cómo... Conocer el de todo. No, entonces eso es lo más importante, que estamos aquí conociendo parte de nuestra historia y, y es muy bonito. ¿Sí? Me parece muy lindo. ¿Sí? Excelente, te es un artista de Sosúa, una, una parte esencial de nuestra esencia cultural como municipio. Bueno, sin desperdicio, vemos aquí una exposición digna de lo que es nuestro municipio. Una historia que no podemos olvidar y que permanece con nosotros a través de esta exposición. Pues yo solo que no me arrepiento de haber venido, la verdad. ¿Lo llegó a ver el barrio Eh, Sí, pocas veces, pero sí, llegué a ver. Dime, ¿qué te parece lo que ha visto Lo primero es que su cámara está muy fashion segundo, la, la, la muestra me parece muy interesante y, y es un tema que, que viene de la mano con lo que es nuestro querido Sasuke. O sea que 10 de 10 para Teddy. Gracias. Invitar a toda la comunidad, a todas las comunidades aledañas, a que vengan a conocer esta exposición que de verdad que les ayudará a todos ustedes a entender un poquito más cuál ha sido la trayectoria y la cultura del municipio de Sosúa. ¿Cómo ha sido lo que ha visto? Muy bonita, muy realmente alusiva a lo que fue el tablón pareció espectacular. Realmente. ¿Llegaste a conocer el barrio del tablón personalmente? Claro que sí, de hecho mi mamá vivió y aún continúa viviendo en la ladera ahí de, de la bajadita, como le decíamos, y, y el tablón realmente yo lo estoy viendo desde que tenía cuatro años. Y se parece mucho mucho la exposición que la ha hecho y realmente nos trae muy buenos recuerdos. Y queremos aprovechar este momento para invitar a todos los osuenses a que pasen por Casa de Arte de Sosúa para que conozcan esta hermosa exposición, de verdad que vale la pena y mucha gente se va a sorprender de lo que va a ver aquí. Bueno, esta es una exposición, una inauguración maravillosa, histórica, por muchas razones, por la calidad de las obras que presentamos, por el tema que estamos planteando, el tablón, y además por tanta gente que ha venido, tanta gente con quien la que nos hemos encontrado, ha sido maravilloso, la verdad que sí. No, no, realmente es todo impresionante. Tú sabes que para nosotros los subsubenses de allá abajo, los de Charamico, el tablón representa una parte importante y determinante de nuestra vida y qué bueno eh, tener esos colores, disfrutar de esa alegría colorida, de ver algunos recuerdos de ese tablón nuestro. Yo digo que esto es pueblo y cultura, que se han unido, eso es así. De verdad, me siento anodadado, ¿verdad? Porque realmente trae memorias, memorias del tablón. ¿Conociste el barrio del tablón? Claro que sí, claro que sí. Mi madre vivió ahí, yo pasé por ahí muchos días, muchos días de juego en el tablón, en, el, en, en, en la misma playa del tablón jugando ¿La pelota. que, te, que te día he puesto esto? ¿Qué te parece? De verdad, hay dos, yo espero que no se moleste ningún artista conmigo, pero hay dos Exposiciones que a mí me han tocado de una manera increíble: que son estas, Memorias del Tablón de Teddy y Bahía Indómita de Salomón. La verdad, que. Muy buena, muy buena. Eh, sí, eh, bueno, la piel la tengo de gallina ahora mismo. Aquí tenemos al secretario general de Compretur, Pilar Sosa Cabaretti, señor Daniel Mercado, opinión sobre esta exposición? De verdad que muy impresionante, ya que mis hijos nacieron en esa comunidad, en el Tablón. Nosotros vivimos varios años en el Tablón y de verdad que vivimos el proceso de, del Tablón a Villa Liberación. Y revivir esos momentos, pues de verdad nos dejaron muy impresionados, muy impactados. Y felicitar la forma eh, fenomenal, magnífica, en que este artista plástico ha podido enfocar este, esta, y preparar esta, esta eh, exhibición la cual yo sigo reiterando que Casa de Arte sigue siendo la cara decente de Sosúa. Sí, la exposición va a durar del día 2 de, de septiembre al 22 de octubre, así que invitamos a toda la población a que vengan a, a, a disfrutar de este pequeño eh, intento de cosas que hemos hecho para el deleite de todos ustedes. ¿Alguna de esas obras están dispuestas para la venta o solamente para exhibirse? No, están a la venta, están a la venta, sí, el eh, que esté interesado en comunicarse con aquí, con Casa de Arte. Amigos, de esta manera estamos llegando a la parte final de este reportaje desde la Casa de Arte de Sosúa, donde tendremos esta importante exposición del artista local Teddy Tejeda hasta finales de mes de octubre de 2022.